Hoy voy a hacer un pequeño tutorial de cómo es la puntada festón ojar y la puntada tra y hirvana e con este propósito quiero hacerlo para que la que no tiene máquina de coser pueda realizar sus trabajos. la puntada festón vamos a utilizarla más bien para puede ser decoración de, de, de vuestro trabajo de servilletas de finales servilleta, de, de sabana o, el propósito más bien es porque si tiene una tela que se hilacha mucho pues esta puntada hace que no, no siga deshilachándose el, el, la tela y la puntada atrás es para cuando no tienes máquina de coser es para juntar una pieza con otra y la puntada hirvana es para poder preparar nuestros trabajos mientras estemos cosiendo para que no se mueva la pieza. Bueno, pues vamos a ir con la puntada festón. Yo lo voy a hacer, normalmente, todo esto se hace con hilo normal y corriente. Pero yo lo voy a hacer con un hilo grueso del hilo nylon número 2. Para que lo veáis con más facilidad. Saltaremos la aguja. Lo estoy haciendo una tela de fieltro también para que veáis más todo. Y haremos un nudo en el final. Cogemos hacemos así, meteremos la, el hilo por aquí atrás y hacemos un nudo. Nudito, cortamos el exceso y empezamos. Vamos a coser de aquí para allá, pero también se puede coser de la puntada de festón para este lado. Insertaremos por detrás la primera, la única vez que vamos a insertarlo por detrás. Volvemos a insertarlo en el mismo sitio donde tenemos el nudito y lo sacamos otra vez delante del mismo sitio donde metimos la aguja antes de que se cierre, perdona, antes de que se cierre meteremos la aguja por detrás así y tiraremos y así tenemos con seguridad que tenemos un una puntada bien firme nada más empezar ahora el hilo vamos a tenerlo por delante de nuestro trabajo, nuestra tela, de esta forma. Y la aguja vamos a insertarla siempre por delante. Lo más importante es que sepáis, si veis que no soy capaz de dejar los restos, hacéis una línea con la tiza esa de... que sirve para costura o tiza de los niños para pizarra. Hacéis una regla y hacéis una rayita y así luego eso sale fácilmente y así no desviáis tanto hay que procurar lo más parejo posible de una puntada a otra y aparte si es una tela que es, que se licha que se sale mucho los hilachos la puntada procurársela lo más corto posible que es una tela como esta tela guata pues la podemos tener la puntada más larga pues aquí insertaremos sacaremos y intentaremos que la aguja siempre esté por delante del hilo vale por delante no por aquí no por delante así tiene que estar el hilo por detrás y la aguja por delante tiraremos y esta es nuestra puntada festón proseguiremos así con la misma distancia el hilo para acá la aguja la insertaremos y la sacaremos por delante del hilo y esta es la puntada festo es una puntada muy bonita para finales de, de trabajo para los jales también para que se quede un, una, una terminación más bonita vale Y ahora os voy a enseñar cuando lleguemos a la esquina lo que tenemos que hacer, voy a cortar porque no es necesario yo tener tanta tela, cuando lleguemos a la esquina vamos a seguir, proseguir, el hilo por delante, por delante, veis una puntada muy bonita no la he hecho pareja aquí porque quiero llegar lo antes posible a la esquina ya estamos llegando a la esquina no vamos a hacer otra puntada y ahora la siguiente vamos a hacerla vamos a insertar aquí en la última puntada la aguja el hilo así siempre por como tipo de curva vale el hilo ahí Siempre acertaremos por aquí, eh, la aguja por delante como siempre, y tiraremos. Procuramos que se quede ahí la esquina, ¿veis? Volvemos a repetir lo mismo, otra vez así, el hilo por ahí. y ahí tenemos nuestra esquina vale y ya proseguiremos ahora os voy a enseñar cómo poder añadir cuando nos quedemos sin hilo volver a añadir cuando estemos con esta puntada vamos a hacer otra puntada y vamos a proseguir a hacer eh, añadir otro hilo pongamos que he terminado el hilo por aquí no se me ha acabado pues cogemos, lo anudamos, hacemos un nudo y que quede lo, el nudo aquí en el perfil de nuestro de nuestra tela, vamos a hacer un nudo no más corriente y otro más, hemos cruzado el hilo y ahora volvemos a hacerle otro nudo, vamos a tirar del hilo para que se nos quede ahí, veis, ahí no se ha quedado si queremos fijarlo y tener con más tranquilidad que si no no se va a deshacer la trabajo volvemos a hacerle otro nudito. ahí y cortamos nuestro exceso y ya está, y proseguiremos esto se puede cortar más al filo y además si hay otro hilo más fino no se nota tanto y ya proseguí y así estáis segura de que esto lo podemos cortar más al filito para que no tenga esos cabos pero no tiene mayor importancia porque cuando hay hilo más pequeño y más fino apenas se aprecia ¿Veis? Y ya proseguimos tranquilamente y hemos cambiado de hebra. Ahora, siguiente puntada. Vamos a hacer la siguiente puntada. Vamos con otro hilo. Vamos a juntar una pieza con otra. Y para juntar tenemos que ir banal para que no se nos mueva nuestra pieza. Hacemos nuestro nudo otra vez de costura. pongamos que tenemos un bolsillo con un forro pongamos pues, te, para que no se nos mueva la pieza pon, voy a poner una pieza más pequeña esta así para que se vea mejor pongamos que es un triángulo que tengo aquí y quiero que no se mueva de aquí pues tenemos que ir van a que tiene que estar perfilado aquí vamos a cortarlo mejor porque está muy feo Y queremos que no se mueva la pieza. Pues igual que los dobladillos y todo, lo preparamos con hirvan. Todos los trabajos. Y si queremos poner una tirita de decoración alrededor, también lo irvanamos, Hirvanar es lo más simple. Hirvanar no es coser es solamente juntar una pieza con otra. Si no queréis ayudaros con alfileres. Normalmente la que tenemos mucha destreza solo nos ayudamos con alfileres. Pero la que estáis empezando es bueno que todas las piezas lo herbanáis y es insertando así la aguja y una diferencia que da exactamente igual Vaya haciendo así veis así y tiráis del hilo es que es fieltro y la aguja es muy gorda y me cuesta trabajo salir. ahora veis esto es hervana no sirve más que para juntar una pieza con otra para que no se mueva y luego tenemos que coser con punto atrás cortaremos una vez que hemos hilvanado y queremos coser esta pieza con esta pieza ¿no? este es el hilván y este sería nuestro revés y luego le tenemos que dar la vuelta pues vamos a hacer otra vez el nudo de costura y el punto atrás yo voy a quitar el hirván para que lo veáis mejor. Punto atrás. Cogemos, metemos el hilo. Y hacemos lo mismo que la puntada festón. Hacemos esto. Hacemos esto. Y antes que termine de cerrarlo, pasaremos la aguja por aquí. Y tiramos. Y ya está. ya empezamos a coser. Punto atrás. Metemos la aguja. Así, normal y corriente, como hemos hecho con el Iván. Volvemos a meter la aguja por detrás de a donde hemos insertado nuestro hilo anteriormente. Y lo sacamos por delante, las puntadas tienen que ser más pequeñas, ¿vale? Yo la estoy haciendo grande para que lo veáis. Y lo más recto posible, por delante, de, por detrás y por delante. Siempre por detrás y por delante y ahora a donde hemos terminado insertaremos nuestra aguja y lo sacamos por delante este es el pespunte de coser todo queda muy firme es igual que si cosiéramos a máquina veis a donde hemos terminado volvemos a insertar la aguja y lo sacaremos por delante de nuestro hilo intentaréis estar lo más recto posible para que quede Curioso el trabajo, pero de todas formas siempre estas puntadas son que luego le dan la vuelta al trabajo y vamos a hacer unas cuantas más para que veáis lo firme que queda esta puntada. ¿Veis? Una puntada atrás queda muy bonita y mira qué firme queda. Esto es muy firme y esto no se va a descoser nunca. ¿Vale? Luego ya cuando lo planchéis y todo eso no se, no se ve para nada la costura. Esta es la puntada atrás, la hirvaná y el festón. A mí me enseñó mi madre cuando yo tenía 6 o 7 años y me ha servido de mucho. Vosotras... Esta manualidad creo que la he enseñado yo y espero que os haya servido y que lo realicéis. Gracias por verme y hasta la próxima. Muy fácil este trabajo. Venga, chao. Y suscribiros a mi canal que es gratis. Y así tendréis notificaciones mías. Hasta luego, hasta la próxima.